No necesariamente, pero es correcto hacerlo Claro. Porque la, el manejo De la transparencia La administración de los recursos El problema es que es muy sintomático, señores Que los dos ministros Que han administrado los recursos del 4% Sean hoy precandidatos presidenciales Casi 900 mil millones ¿Qué coincidencia? Casi 900 mil millones Y entonces tú te encuentras arrollador. Con una serie de precariedades Que tú dices, la revolución educativa Que tanto se publicitó Entonces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 Que hoy, a pesar de que existe en cada en centro educativo una ACMAIN, sí. que es la asociación de Padre padres y, madres. Madres y amigos de sí, la escuela, oye. hay menos vinculación de la familia a la escuela y a sus hijos. O sea, que existen en papel Recordemos y nada cuando usted estudió, cuando, usted claro. cuando yo estudié, la vinculación, el seguimiento permanente que daban los padres y madres a los estudiantes. Ahora, en su gran mayoría, vamos a decir que son todos, hay padres y madres muy responsables y dan seguimiento.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 no, no llega, eh, no llegan los recursos. Eh, entonces. ¿En ¿sí? la Manuel María Castillo hay irresponsabilidad por el director? No, en ese caso no. En términos de, la, pues. término de las autoridades educativas, sí. Incluso. Usted se refiere a María Santos, entonces, sí, a la, sí, directora sí, la directora regional. directora regional. Ha sido irresponsable. Y, ella. y los directores de distritos. Hay niveles de irresponsabilidad. Hay yeah. niveles de falta de fiscalización. Hay niveles de falta de seguimiento. Hay niveles de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 eh, realmente se crea se lleva politécnico el centro por entonces no se crean la, las ya. condiciones como ha ocurrido con la mayoría de centros de están extendida que no hay contenido que ahora se han visto se ha visto como la ADP ha puesto de relieve que hay que ponerle contenido a la tan extendida claro. no solo haber extendido el horario no tiene sentido pues, sin a qué contenido? se debe sería la misma problemática de las infraestructuras que hay en muchas escuelas que hemos presentado aquí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 quiere montar pactos particulares. Entonces, desde la ADP como un solo cuerpo a nivel nacional, se orientó. O sea, si se firmó un pacto, y o sea, se, decir, se le bajó que la línea. No, no es que bueno, a la propia cabeza. No, de porque este. la posición la fijamos primero acá. Informamos al Comité Ejecutivo. Y decidieron Entonces, a nivel nacional. Eso. No, porque no era solo aquí. Es que, por ejemplo, en San Juan